A Fenascol Digital dieron un espacio para contribuir a la garantía de los derechos de las personas sordas en Colombia. Ese noticiero Fenascol en las regiones.